¡Hey, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Y empezamos con este blog. ¿Eh? Sácenos un compra-la, chingados. Tengo 50 pancados. ¿Traigo para la Tengo una No, ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? no mames, yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Qué tal? Y mejor los quitaron esos pancados Oye. Pero no tengo en efectivo. No era así como quieras tú. ¡Ah, qué perra! ¡Halo! ¿Tú? ¡Ay, pinche perra diosa, güey! ¡Mierda! ¿Tú me mando foto? Simón. <ríe> Empezando el vlog. <ríe> ya estoy, estoy. Ya <ríe> Thank <laughs> you. Ya. <risa> <risa> ah. <risa> Así va. Así. Espera, Pero... <risa> tenemos que ver si Mira, mira. <risa> ¿Ahora qué, wey Se ven menos vividos, pero es más sabroso. Le van a decir al vato, y por qué chingados piensan, van a pensar que trae su busca y su pinche teléfono grabando al Chile le llegas al pinche oxy y le dices, cámara mi gente, esto es un pinche, Sabes cómo. No, güey, voy a decir, cámara. Deme, deme, un deme un pinche pomo, lo grabo a la verga. <risa> cámara, el se la saben. Deme un pomo, lo disparo. A huevo. ¿Y dónde saltas su pinche flash <risa> el vato? <risa> Cuanto que no te atravieses en la calle corriendo en putida, así como viene. cuánto que ¡Ay! Tí, ¡ay! No, no, no, no, no, no, no, vamos no, no, no, Ay no, no, no, no, no, Chichi para mamá Chichi para mamá Chichi para mamá Chichi para mamá no ah, mames, carnal, casi llegamos al pinche pozo de la nube A el la pozo de la entonces yo me regreso. ¿Cuál? ¿Al panteón, Acá viene tierra, yo solo. ¿Nos invitamos al panteón? No mames, no mames. <risa> no, ¿A poco la temen? Yo ¿Qué sí, panteón ahorita no entran ni a vergas. <risa> ¿Eh? ¿Qué wey? A pinche panteón a la verga. Pero primero vamos por el huevo. Sí, vamos a brincarnos al panteón. ¿Quién dice? ¿Quién vota por el panteón? ¡Huevo! ¡A huevo! ¿Qué dicen? Que está grabando que es puto. Que también. Pues órale pues. Simón. ¿No se les arruga la oreja? Sí, a mí sí. Uy <risa> <risa> no, carnal. Ahí, sí. ahí. <risa> Ese bueno va con ¿Puede? nosotros. <risa>